Hoy es 1 de agosto de 2020. El tema que quiero tratar hoy es el catolicismo y el nudismo, desde mi punto de vista personal. Tengo amigos que cuando hablo de esto con ellos no, no terminan de entender, pero ni por asomo, cómo yo siendo católico puedo ser nudista. Yo también les considero a ellos en ese sentido raros, ¿no? Aunque los entiendo. Los entiendo porque yo he pasado por lo mismo que ellos. Y les pregunto. Les hago las mismas preguntas eh, que yo me he hecho en alguna ocasión. Entonces les pregunto que, qué significado tienen para ellos entonces el desnudo, ¿no? Cuando han, on, han ahondado en las razones y y generalizando un poco la, la respuesta y resumiéndola, el desnudo forma parte de un símbolo dentro de un ritual que es íntimo entre la pareja. Algo que reservan para la, alguien a quien quieren, como una especie de ofrenda y respeto. Lo que pasa es que yo he aprendido que esas muestras de... De cariño, de respeto, esas ofrendas pueden realizarse de otras tantas formas. De hecho, para mi mujer y para mí, el nudismo ha sido una forma de compartir y de unirnos más. Por tanto, no hemos tenido que prescindir de disfrutar de la naturaleza desnudos y encerrar ese concepto tan solo en el contexto íntimo de la pareja. Pero como bien digo, es algo que entiendo, porque en la educación que nos han dado durante mucho tiempo, siempre se ha visto como algo eh, pecaminoso, ¿no? por así decirlo. Sin embargo, este concepto de pecado, Juan Pablo II, ¿ya lo descartó? lo descartó en las catequesis que hacía por el año 1981. Él indicaba que el desnudo muestra la verdad total de la persona, la dignidad y la belleza, y que por tanto es el contexto del uso del desnudo el que dará sentido al mismo. Si este contexto perjudica a la dignidad de la persona, reduciéndola a un mero objeto de deseo sexual, entonces obviamente no lo considera adecuado. Hay un concepto en, este, en estas catequesis donde habla de la mirada concupiscente. Yo os recomiendo que veáis, que leáis un poquito al respecto de él, ¿vale? porque me parece bastante interesante. Pero el concepto de la mirada concupiscente es aquella mirada que degrada a la persona a un mero objeto de placer sexual a algo que quiere ser poseído y que por tanto pierde toda la dignidad en la relación con esa persona. Porque la degrada un objeto, no se ve a la persona en conjunto, sino que se reduce a una mera posesión de la misma. Yo esto lo puedo trasladar al mero de que a nadie le gusta que le miren únicamente por algo en concreto o sea, a mí no me gusta que me llamen únicamente para arreglar el ordenador que se le ha estropeado sino que me gustaría también que me llevasen de cañas y que vayamos a ver una película y que podamos debatir sobre ella y otras tantas cosas por tanto, el desnudo no es un pecado es realmente la decisión que nosotros hagamos con respecto a lo que nosotros tenemos delante sea algo bello, algo feo. Porque también podemos tener una imagen un poco rara delante, ¿no? Y solo ver la fealdad de la misma imagen. O por el contrario, podemos tomar la conciencia como eh, se puede leer en el texto de León Tolstoy, espero haberlo dicho bien, llamada El perro muerto, donde representa a Jesucristo ante una imagen vamos a decir que desagradable ¿no? el, ca el cadáver de un perro en descomposición y él muestra que su mirada va allí donde hay belleza es decir, al blanco marfil de los dientes del perro yo intento educarme bajo esta perspectiva creo que es algo que puede aprender cualquiera ante algo que nos impacta podemos dejarnos llevar por los sentimientos y las sensaciones o bien podemos confrontarlo con lo que somos y tomar una decisión al respecto. Y esto ahora me lleva a hablar de otro grande dentro del, ca del catolicismo que es San Francisco de Asís. Hoy no quiero hablar de todas las equivocaciones de tanta y tanta gente ...en el catolicismo. Quiero remarcar a la gente que realmente... ...valora el desnudo... ...y no lo ve como un problema. San Francisco de Asís... ...se despojó de todos sus bienes materiales... ...incluidas sus ropas... ...delante del obispo de Asís... ...y salió así por las calles de la ciudad. Y no es que estemos hablando de una persona sin educación... Y que lo hubiera pasado más fatal en la vida. No, no, no, no. Su padre era un comercial adinerado. A una persona jovial. Que le gustaban las fiestas. Pero que... Tras sufrir luchando en guerras. Enfermó y viendo que la vida no le llenaba. Allá por el 1205. Y harto de toda esta superficialidad vana y que no llevaba nada pues eso se despoja de, de todas sus ropas delante del obispo y, y empezó a tener relación con pobres, enfermos y se refugiaba en, en ruinas, que empezó además a, a reconstruir y estamos hablando que 12 años después de haber fundado esa, esa orden, ya tenía a 3.000 frailes no solamente eso sino que aquí tampoco había discriminación eh, por género él junto a Santa Clara de, de Asís crearon la rama femenina de las Clarisas y San Francisco era defensor de que el desnudo formaba parte de lo divino y sentía un amor por la naturaleza en una relación prácticamente de hermandad. También hizo otras grandes cosas. Como por ejemplo tener el valor de ir a evangelizar a, a Marruecos y, y a otros sitios de religión árabe. Eso Hoy en día prácticamente ni se ve, nadie los critica de hecho, o prácticamente nadie. Y en este aspecto ha sido un gran inspirador para otras santas que luego la Iglesia Católica nos ha dado, como por ejemplo Santa Teresa de Calcuta, cuando ella decía a sus feligresas que nadie debía de alejarse sin que se sintiera un poco mejor y más feliz, o también... Con la frase de cuanto menos poseemos, más podemos poseer. Con todo esto a lo que voy es que San Francisco de Asís es uno de los mmm, mayores santos que tiene la iglesia católica. Y en este aspecto él nunca, nunca, nunca ha visto un problema en el desnudo. Más bien todo lo contrario. Cuando veo una flor una belleza abrumadora en un jardín el primer deseo que tengo como animal que soy o como en las catequesis que Juan Pablo II decía por mi pecado original ¿vale? tengo el deseo de posesión el deseo de, arrancarme, de arrancarla para llevármela a casa ¿no? pero como ser racional que soy puedo llegar a la conclusión que una vez que la arranque la he matado y con esto quiero poner un ejemplo como introducción a una conclusión. Lo que se juega realmente es mi libertad ante la belleza, mi libertad como persona y los valores que priorice para dar una decisión. Un día llegará alguien que crea que para proteger a esa flor hay que esconderla y encerrarla. Pero yo pienso al revés. Creo que debemos de aprender el significado de las cosas precisamente para que las respetemos. Por eso cuando realmente he interiorizado el naturismo, cuando he aprendido a respetar el cuerpo desnudo, incluso el mío, y cuando hablas con otras personas con esta misma visión, es cuando he visto reflejadas las palabras de Juan Pablo II al decir que el desnudo muestra la, la verdad total de la persona. He aprendido a ensalzar a aquellas personas que tienen el valor de despojarse de sus ropas y mostrarse tal cual son. Aunque sean en momentos acotados. Porque claro, luego volvemos a casa y nos la volvemos a poner la ropa. Pero esos momentos para mí son de un respeto total. Porque en ese momento te estás desprendiendo de todo lo material y puedes sentirte en armonía con la naturaleza a través de tus sentidos. Como de hecho, San Francisco de Asís intentaba explicar en esa especie de sentimiento de hermandad. No sé si he llegado a saber expresarme con claridad. Me gustaría que lo dejaréis en los comentarios y me encantaría que me hicierais llegar vuestra opinión. Recordar que si os gusta mi contenido y queréis animarme a continuar, hay una forma de apoyarme a través de vuestros likes y si os suscribís, pues así os llegarán avisos de cuando suba nuevo contenido. Recordar que estoy en las plataformas de iVoox e y Twitter como NaturalmentePod y en YouTube como NaturalmenteBlog. Os espero naturalmente en mi próxima locución.